Okay. Ah. Ah, bueno, cambiamos el formato, eh, hubo, hubo varios problemas técnicos y um, hacemos uh, en la primera primera sesión que hace usted, ¿no, Damaris? Sí. Sí. Uh, eh, en, el, en, el, en las sesiones uh, de aire coreano alternamos entre varios formatos. Uh, Un formato que hacemos, ¡Hey, bienvenido de vuelta, Alison! Um, un formato es leer telenovelas uh, lee Ver una telenovela coreana Y después leemos el guion de la telenovela Eso es nada más para practicar la lectura Porque la telenovela es difícil de entenderla Es más avanzado um, Y otro formato que hacemos es uh, <coughs> Aprender uh, varios vocabularios ese formato lo estoy todavía desarrollándolo un poco porque está medio no muy estructurado. Otra cosa que hemos hecho es uh, conversación libre. Eh, nada más conversamos de varios tópicos y mientras conversamos eh, traigo varias expresiones que podemos compartir. Um, o sea, hoy día con el tiempo que queda hagamos unos 15 minutos de eh, eh, conversación libre. Hablamos de cualquier tópico y, y de vez en cuando en el medio del tópico comparto algunos vocabularios relacionados con el tópico para que se le, le sea más fácil acordarse. Um, ¿Ahora puede usar el micrófono o todavía tiene eh, está en un cuarto donde no puedo usar el micrófono, Y ¿Alison? ¿Sí? ¿Sí? ¿No, no tiene problema? Sí, no, a veces vienen y hablan, por eso lo cancelo, pero. Uh -huh, okay. Ah, ok. Alison, yo nada más quería saber si podía hablar, porque estaba callado. Eh, sí puedo, sí puedo. Alison, tuvimos algunos problemas técnicos y <ríe> lo de hacer con no, el pizarrón. No. Vamos a necesitar más. No, yo no. ¿Mm? Vamos a necesitar más eh, práctica para hacer bien esto del, del pizarrón, porque no funciona muy bien. Ahm. Um, en vez vamos a hacer conversación libre. Y uh, Podemos hablar de cualquier tópico o uh, quizás como son nosotros dos. Porque nos introdu introducimos un poco. Este, um, ¿o ya me había dicho cuánto tiempo había? Eh, Podría compartir con nosotros, Damary. Eh, este, eh, ¿cuánto? A ver, ¿esto es ¿De, de dónde es? ¿Y uh, ¿Cuánto tiempo lleva estudiando el coreano? Y ¿Por qué ha si, sido estu si estudiar el coreano? Y algo interesante sobre usted Si ¿Es quiere lo puede hablar? No necesita escribirlo Sí, en, en castellano, no en coreano <ríe> Pero <ríe> sí, dígalo, dígalo hablado nomás Para que sea más fácil Bueno, soy de Argentina, Córdoba uh -huh. Uh -huh. Eh, llevo estudiando un año y medio casi Oh wow. ¿por qué decidí? porque de por sí la cultura eh, asiática me gusta y me llama mucho la atención uh -huh. y entre los idiomas japonés, chino y coreano el que más me gustó y es era más legible, no sé si se dice legible uh -huh. la letra o los eh, bueno, las no me va a salir ahora, pero era el coreano y me gustó y me gustaba veía mucho muchas películas y dramas y e, empecé a ver mucho coreano y me llamó eh, la atención la música coreana y bueno me empecé a meter más y empecé por mi cuenta a aprenderme la, el abecedario coreano no sé cómo se dice, no me acuerdo eh. y empecé, así que lo sabía sabía prácticamente leer y escribía en español uh -huh. las, las coreanas y entonces eso me ayudaba no me costó tanto al empezar a estudiar con mi profesora porque ya venía viéndolo y bueno, algo interesante de mí me gusta mucho los instrumentos y eh, no sé, me gusta me gusta aprender ah, toca, varios algún... ¿Ah? toca varios instrumentos musicales toca varios instrumentos musicales bueno, sí eh, guitarra, bajo y un poco de piano oh. <risa> wow ok, uh, muy, muchas gracias por introducirse um, ¿Ha tenido alguna, cualquier duda sobre lo que ha estado aprendiendo últimamente? ¿Dudas sobre uh, cultura, sociedad en Corea, uh, gramática, cosas así? ¿Qué, qué tal si empezamos eh, la conversación con a, a, alrededor de un tópico algo así? Bueno, con respecto al, al estudio, uh -huh. me, me cuesta los conectores, no sé bien cómo se, se llaman, pero uh -huh. hay de muchos tipos y para cada ocasión distinta se usa uno distinto y me cuesta eh, familiarizarme y ponerlo en práctica. Uh -huh. Y eso estamos viendo ahora y y estamos, bueno, mi profesora me suma a una clase de unos, de unas chicas que están estudiando hace tres años, entonces nos pidió que, que vayamos adelantando el libro por nuestra cuenta y como que eso me está costando bastante porque no no tengo tiempo como para practicarlo y estudiarlo así específico tengo que adelantarlo rápido así que me está costando muchas Dijo que, dijo que estaba buenas. en un instituto ¿El ¿Instituto? Este, Sí, bueno, es una profesora que da clases particulares. Bueno, da clases ¿Ah, sí? a los chicos coreanos que nacieron en Argentina. Oh. Y, bueno, aparte a la gente argentina que no son coreanos, uh -huh. que quieren aprender el idioma. Uh -huh, uh -huh. Mm, okay. ¿Y a ese ha sido su principal eh, como canal de, del aprendizaje? Me... ¿Cómo? ¿Ese ha sido como su método principal de aprendizaje sobre el, a través de la maestra? Sí, bueno, antes de la profesora eh, uh -huh. eh, veía, porque hay ba bastantes páginas y por ejemplo canales de YouTube que te enseñan uh -huh. y te ayudan en la introducción, por así decirlo y así que empecé con videos y páginas que enseñaban cotidianas con oraciones cotidianas. Aquí podemos, uh, creo que empezar con una expresión. Otokie Hangwaru y Peod. Otokie... No. Hangwaru, Otokie Peod, Entonces es como aprendió el coreano. Um... Entonces, ¿cómo, eh, ¿se considera como un nivel intermedio entonces? ¿Puede hacer oraciones? ¿O hablar? ¿Cómo? ¿Cómo ¿De qué nivel se considera a sí misma? Eh, básico, muy básico ¿Ah, ¿Básico? O sea, pero me falta... Como que, no sé, me falta... Me falta practicarlo uh -huh. o Sé sea, un poco... Bastante básico uh -huh pero me falta ponerlo en práctica y usarlo uh -huh. entonces uh, decir uh, me falta practicar uh, me falta practicarlo más se puede decir 더 연습을 할 필요가 있어요 ver, más. Mm. A ver. ¿Quiere que hagamos un repaso de un conector hoy día? ¿O, o, o qué le gustaría hacer? Eh, estaría bueno, nada más que ahora no me acuerdo de los que me han costado últimamente ya que tengo, Justo estaba haciendo bueno hace rato tarea así que ten, tengo el libro a mano Ah, sí uh -huh. Quizás podría compartir algún ejercicio de ahí y podemos tratar de hacerlo juntos. Ok. Ya. Ah, también lo. Bueno, lo que me cuesta es, eh, eh, por ejemplo, Yul, eh, cuando. sí, le escuché hasta cuándo. ¿Cómo? Ah, le escuché solamente hasta cuando dijo cuándo ah, eh. Y después no se escuchó y no, no, necesita, no, hay... no necesita mutarse el micrófono cuando deja de hablar Este programa tiene un, un, un método bien bueno de eh, eliminar el eco así que no hay eco incluso aunque no use, el, no use un audífono oh, yeah. <risa> mm. Bueno, no voy a encontrar nada ahora. Así que eh, lo que usted diga, yo me su <risa> <risa> no ¿No lo puede? No, uh, por, no, ¿Por qué no tiene el libro? Sí, nada no, más es que. Ahora que lo veo, digo. Sí, lo sé usar, pero. <risa> hagamos <risa> no, un repaso. Hagamos un repaso. Porque eh, quizás se le confunde de vez en cuando, ¿no? Es que no sé cuál, cuál. <risa> Tantas cosas Ah, bueno, bueno ¿Sí? Nada que ver, pero por ejemplo es una pregunta Que ¿Sí? se la he preguntado a la profesora Y después me olvido y ¿Sí? no me acuerdo Por ejemplo eh, en, lo, en el uso de Ege o ¿Sí? Egeso Con Por ejemplo son Por ejemplo en la frase eh Gan. Haks, ha, oh, bueno. ¿Eh? gan Bueno. gan yo. Si yo por ejemplo quiero decir eh, de mi profesora recibí el bueno, recibí el libro, un libro. Uh -huh. No sé si es eh, era queso. Uh -huh. Porque sé que está el EGSO y HANTESO. ¿Cuál era la expresión? ¿Son señor Kazo? Axeñín, gan, un punike, un según, durio yo. Axeñín, gan, un señor, Ah, okay. ¿Y cuál es la pregunta? Um, si fuera, por ejemplo de Mi profesora Recibí Un libro uh -huh. ¿Cómo se diría eso? Sí, porque Por ejemplo, no sé si se puede Usar el EGSO, Siento como que es informal Uh, no, eso no es informal uh, A ver. <coughs> Como esto es dar, estamos haciendo recibir. O sea, mi profe uh, nuestro profesor, Uri Sansa Nini, Nini, Unchegol, Así se diría, nuestro profesor uh, recibió el cuaderno. Uri Sonsang Nimi, un Chegel Padre Jasoyo. ¿Egeso? Puede Uri Sonsang Nimi, Haksen, Egeso, un Así se usaría. Bueno, no sabía bien si se usaba, se podía usar con alguien. Bueno, si sí, era informal el eso. Pensé que iba a tener otra terminación más formal para personas. Bueno, mm. uh, no es necesario, porque ese egeso no es una conjugación verbal. Así que solamente la conjugación verbal y algunos eh, sustantivos que necesitan ser cambiados cuando. Se cambia todo de formar a informar Pero todo lo demás uh, eh, Como el EGESO o U e I Ah, se enseñe en queso Ah, sí, sí, sí URI se enseñe en queso Se cambiaría a I EGESO ACTION EGESO SO Jajaja Empezó un poco raro. ¿Haxen? ¿El qué? ¿Qué raro? Suena un poco uh, inadecuado cuando uno dice: eh, si cambiamos esto, Buris, y eso, 선학. 오케이. 선생님께서 학생에게서 공책을 받으셨어요. 아, 학생들에게서. Creo creo que la pregunta usted se refería al queso que viene después 선생님. 우리 선생님께서, porque ahí se cambia cuando es informal, o sea formal y sonaría más natural cuando dice son queso con chegar el patrulla ahí arriba. Che culpa luce solo. Ah, estaba, estaba leyéndola. Uh -huh, uh -huh. uh -huh. No se me ocurren así nomás lecciones de gramática. <risa> Yo creo que la mayor, para la mayoría lecciones necesitamos un pizarrón para poder escribir un poco y hacer análisis. Pero ahí, ahí se entiende, ¿no? O sea, entonces, la, la expresión que le recomiendo es: un queso un y cuando se le agrega a entrega empieza a ser un poco raro. Mm. Mm en ese caso no sé por qué pero parece que hay que cambiarle el queso al i para que no suene tan raro la razón que suena raro es porque el queso suena bien parecido al queso que sigue después Sí así que estas dos serían las eh, recomendadas mm. Otra cosa que estaba uh -huh. viendo Por ejemplo el, el uso de Ro Por ejemplo, voz ro Para ¿Po? ¿To? ¿Cómo? El uso de qué, qué, qué palabra Ro ¿Cómo así ¿To? no por ejemplo vosuro vosuro eh, con el otro con el con u ah okay bueno tenía bueno el uso con respecto por ejemplo yo como con la cuchara o yo Voy en bus Era, era con ese es, es para eso, ¿verdad? Uh, el, ¿Cuándo se cerró para, para algo así? Uh, sí, ver, va, primero, va. el posu ¿Es un sustantivo que significa pago? ¿O es otra palabra? Ah, no lo había leído eh, De bus Ah, posu Okay. Ah. Oh. Oh. Oh. Oh. ¿Y eso es parte una, de una oración o ahí se le presenta en el libro así como Posuro? No, eh, sería el ejemplo de la explicación del uso de Ro ¿Y, y cuál es la oración completa? ¿No hay oración completa? Eh, sí 학교에 와요. 버스로 어, 언제 와요? 아시? no. no. 학교. 학교에 와요. 버스로 학교에 와요. 올라비. Ah, posuro de waeo Ok, ok, ok uh, Y le han, le han enseñado ¿Cuál sería el Significado genérico Del row en este caso? Mm. ¿No? Me sale como que es el método por el cual estoy haciendo la, la oración. El método por el cual se hace la oración. Se hace la acción de la sí. oración. Se hace la acción. Mm, sí, algo así. Sí. Uh, ¿Quisiera más más ejemplos de este caso? No, era con respecto a, no los sustantivos, sino cuando se usa con un verbo No me voy a acordar, es con el... El primer ro que escribió como ro uh -huh. Y... no sé, cuando se usa el ro y cuándo, bueno, en el verbo Ah... Antiguo. ¿Están relacionados? Por ejemplo, Haro Pata. ¿Algo así? Haro, Puro. ¿Algo así? Ese, ese mismo no no sé a, eh, cómo, cómo por ejemplo traduciría esa oración en español ¿cuál? ¿la, la última? la última, la última. Uh, la última sería uh, fue o va a ver ese es gata va a ver uh, <ríe> y Jugioncori es algo, algo que a la gente le gusta ver. <ríe> algo que la gente se pone a, a ver, por ejemplo, una pelea en el barrio o algo así. <ríe> Eso es un Jugioncori. Algo donde la gente se, se amontona y, y que todos tienen curiosidad qué está pasando y se ponen a ver. Bueno, pero um, cambiamos el algo más genérico. Jugion Harold por ohata". Ir a ver una película Entonces ahí Kata es ir Y poro es ver Entonces Fue para ver Entonces lo uh, Agrega ese sentido A ver otro ejemplo Con otro verbo Suyongul haro Kata eso sería uh, ir a nadar. Uh, en este caso sería hacer natación. Eso sería traducción literal. Entonces natación... Ah, escribí Suyong. suyong. suyong es nadar, o sea, es natación. Entonces suyongol, haro, hada. Uh, Ir a hacer natación. Um, en el caso de suyong podemos hacer otra, podemos hacer otro verbo. Suyongul vamos uh, uh, a a 준비... no no no uh, suyamol, Onda. y eso sería viene a hacer natación Hmm. Bueno, ese eh, eh, Lo oro Es como Para eh, Para tal cosa Para Sí, algo así Para, por ejemplo, para tener como una Una explicación Y, y que me sea más fácil Bueno, armar la oración ejemplo. Uh -huh. Como, por ejemplo, no sé. Empecemos de una oración en castellano Que incluye el para Y tratemos de convertirlo en coreano A ver si se aplica esa regla eh, A ver, una oración con para Estamos, uh -huh. sí ir al centro para comprar Mm. Uh, Eso en core sería Shopping Haro haro Creo que el Ro um, La forma más la forma a ver creo que la forma más na... <laughs> Se me dificulta, dificulta esto porque yo no fui entrenado como maestro del idioma. Eh, pero creo que en la forma más común no es haro, sino haryogo. Esta creo que es más común. Y el haro es un modo especial que se aplica solamente cuando una persona está moviéndose. O viene, o se va, o... Uno de esos dos, creo. No sé si hay otras excepciones, pero... Esas son las dos excepciones. Uh, viene o se va. Donde se usaría hara, haro, instead of Hariogo. Pero en todos los demás se usaría Hariogo. Porque ahí usted us usó el vine. Pero, por ejemplo, se dice... Me preparé... Y... Ahorré. Ahorré para comprar. Si dice ahorré para comprar. Uh, eso en coreano sería shopping haro Y ahí se ve se da cuenta. Se ve que ya no puede usar shopping haro. Chochu Shopping haro. Shopping haro, haro. No, no se puede usar. Solamente cuando o, o viene o se va se puede usar el ro pero el, el, la forma más común es harioco, yo uh. uh. <coughs> tomé el bus para comprar uh. shopping harioco, bus를 탔어요 pero, eh, si, si dijera, me vine en bus para comprar, ahí ya está el vino, así que se usaría el Haro, instead of Haribo. me vine en bus para comprar, a ver, tomé el bus para venirme a comprar, para irme, irme a comprar, eso sería, eh, shopping Hariogo shopping 하루 버스를 하고 쇼핑하러 왔어요. 쇼핑하러 아니나 <웃음> 쇼핑하러 갔어요. 세. Así que creo que a menos que tengamos otras excepciones, sería un modo especial de decir harioko, pero solamente para cuando la persona se está moviendo. Hagamos un par de más más ejemplos para, para practicar esto un poco. Si le parece interesante. Oh, ya, son las, ya son las una. <ríe> Sí, ¿Cómo, cómo está de con de su de tiempo? ¿Tiene que ir a dormirse? Me tengo ir Ah, ok, ¿tiene que ir a dormirse? <ríe> ok <ríe> Entonces, esta es la lección de hoy <ríe> Gracias por venir uh, Creo que la próxima sesión va a estar más organizado. Uh, si tiene tiempo, por favor llene este formulario de evaluación uh, A ver dónde está este formulario eh, bueno qué le pareció hoy muy bueno eh, eh, se me aclararon es, bueno las dudas del uso del, del el que eso, eso. Uh -huh. no en su momento no sabría que hubiera puesto y pensé que era para uso informal y no honorífico, así que, sí. que lo había preguntado en su momento, pero me olvidé. Y uh -huh. no sabía cómo no tenía ejemplos y ni ejercicios para ponerlo en práctica con eh, personas así importantes o profesores o mayores. Uh -huh. No había hecho ese ejemplo. Uh -huh. O no había practicado el uso de eso con, con uh -huh. honorífico. Aclaro eso Ok, bueno, tenga buenas noches Gracias por venir Ojalá que le hagamos otras sesiones Donde hagamos otras cosas como leer guiones Y todo eso y sí. Si tiene tiempo, llene, eh, por favor llene el, el, La evaluación, es bien cortito ella ya Avísame si tienen otras preguntas Bueno, gracias uh -huh. uh, Buenas noches Buenas noches